Por Vallaguana, Monteplata, Cebicos y Cotuí. En 1962, la agrupación política 14 de junio manifiesta en un comunicado que, al convertirse en partido político y como prácticamente la Unión Cívica Nacional, controla el Consejo de Estado y el Gabinete, lo que hará es sustituir al Partido Dominicano. En 1956, un día como hoy, es aprobada la ley 4378 que crea la Caja de Auxilio y la repatriación de dominicanos para, a través de los consulados, recaudar fondos que permitan auxiliar los criollos que retornan al país deportado de Estados Unidos. Eso ocurrió un día como hoy, en 1956, y esas otras fechas indicadas. A propósito de la primera efeméride que leímos, no sé si la gente sabe que don Timoteo Polanco fue... Pionero de la comunicación telefónica aquí en esta zona comenzó con un negocio de ese tipo en, en Pimentel Timoteo Polanco era el padre de Doña Tata Polanco de Nini y ojo, de ojo. Pura Polanco de él, esas tres. él trabajó en el telégrafo nacional era técnico del telégrafo nacional y luego puso su negocio aparte y Pimentel tuvo teléfono primero que San Francisco por él por él no sé por qué se fue a Pimentel, si es que era de ahí, eso no lo tengo muy Pero claro. interesante ¿será? Sí, de... sí, sí, sí. Yo hice un, repo, un trabajo una vez para el Jaya sobre el, el, los medios de comunicación y me encontré con eso, con que don Timoteo Polanco fue pionero de, lo, de la telefonía sí. eh, eh, eh, fija en, en, en la zona. Bueno, señores, llega el momento de nuestro invitado especial invitado que tenemos hoy. Está con nosotros Miguel Medina, director general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto Ua San Francisco, con quien conversaremos acerca de la universidad, del proceso de inicio del, del semestre, de la huelga de profesores y bueno, todos esos temas con Miguel, que son muy fáciles con Miguel, un hombre que tiene mucho conocimiento y experiencia. Buenos días, mi querido... Buenos días. Mi querido rector chiquito. La verdad que me... Muy, muy, muy, satisfecho de estar aquí con ustedes, aunque la información que recibí entrando es dolorosa, ¿verdad? Recordar a... A William. Sí. A nuestro hermano Así William sí. García. Hoy, 10 de febrero del año 2020, sí. partió a la casa del Señor. Entonces, nos inclinamos reverentemente frente a su memoria... Y estamos obligados, amados, sí. a tener una dicción perfecta así es, hoy, sí. así es. cada uno de ustedes. Así es, porque es William es el gran maestro sí. de la palabra en la República Dominicana a través de los medios de comunicación. Sí. Así mismo es. Bueno, Miguel, eh, sabemos de la, del inicio del semestre y de las eh, dificultades que ha presentado con el tema del, del paro. ¿Cómo se ha ido desenvolviendo del día del lunes para acá todo ese proceso en la Universidad Primada de América? Bueno, me acabo, acabo de comunicarme con la señora rectora Magnífica, estando ya aquí en el, en el claro. canal, okay. minutos antes de, de iniciar mi participación. La realidad es que en este momento, y eso es comprobable, el 63% de los alumnos están conectados a la plataforma y el 60% de los docentes. Desde que se comenzó a gestar una paralización de labores con una docencia virtual, porque cuando es presencial los, los docentes, el, el gremio llama una paralización y los estudiantes no acuden. Y entonces la paralización se garantiza de manera total. Y si los estudiantes quieren acudir, se recurren a mecanismos de presión incluso. En el caso nuestro era colocar algunos neumáticos eh, frente al recinto. Dijimos, dijimos que no era posible, los que hemos tenido la experiencia de ser sindicalistas y gremialistas, usted tiene que agotar un proceso antes de llegar a ese último recurso que es la huelga. Como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay un sindicalismo que no tiene ninguna consecuencia, porque yo quisiera que, que fuera en Metaldón o en, o en la Nestlé o en la Telefónica antes, ¿verdad? Sí. que que se llamara una huelga donde usted pone en juego su empleo y su salario, en la UAS no hay consecuencias. Entonces procedemos con mucha ligereza y hasta imprudencia. Con imprudencia. No se cuestiona que tenemos eh, necesidades, que se ha incrementado el costo de la vida. Nada de eso se cuestiona. Ahora estamos pasando por un momento. La humanidad donde algún sacrificio hay que hacer, porque Pero hay sí, gente que ha perdido su usted entiende que lo, se está viviendo, todo lo estamos padeciendo. todo Hay gente hay gente que no, no es que la inflación lo está castigando, es que perdieron su empleo, sí, claro. perdieron sus familiares. Nosotros tenemos miles de fallecidos en la República Dominicana y millones a nivel del mundo. Entonces, estamos pasando por un momento donde hay suspensión de trabajadores, reducción de personal, despidos, desahucios, pero masivo, durante la cuarentena aquella de, de muy mala recordación. El encierro. Eh. Durante el encierro, la gente perdió su empleo. Entonces, usted tiene que ganarse la opinión pública. Al que, al que emite un juicio como el que yo estoy emitiendo inmediatamente en los foros de la UAS, que las autoridades, que los profesores cuando llegan a la posición de autoridades se convierten en traidores de su clase. Lo que pasa es que en esta paralización usted está perjudicando o podría perjudicar si los profesores hubieran escuchado el, el llamado a paralización a decenas de miles de estudiantes. Por eso es que hay que ser prudente. La sociedad no se va a sentir satisfecha con que una universidad que está en un proceso de resiliencia, de adaptarse a la virtualidad, de pasar prácticamente de la absoluta eh, presencialidad a la virtualidad, con una plataforma con la más moderna, ...instalada a menos de un año del inicio de, de esta crisis eh, sanitaria... ...una universidad que está en ese proceso... ...usted paralizarle el, el inicio de, de un semestre... ...ustedes saben lo que se pone en juego con la paralización... ...que se pueda organizar el curso de verano de manera virtual... ...entonces cuando usted llama a una paralización... ...donde hay una parte que se perjudica con la paralización tiene que ser Profesor. tiene que ser equilibrado eh, falar, Mire. Sí, antes de y, y yo quisiera decir algo antes para que ustedes tengan todo el contexto planteado, la universidad tiene un consejo universitario un organismo tripartito donde participan los líderes de FAPROAS los líderes de ASODEMO y las autoridades electas, decanos. Eh, directores, un director de recinto como titular, otro como, como suplente. Entonces, la universidad tiene los mecanismos para lograr un entendimiento dentro de la resolución alternativa de disputas, amado, que estudiamos eh, muy fuertemente en los años, en la década de los, de los 90. O sea, tiene los mecanismos. En la universidad, ese órgano tripartito. En ese órgano se conoce que no dispone la universidad de los recursos. Y quiero decir más, Jan, yo sé que tú estás, sí, maestro, eh. tú estás medio nervioso, fila, no, pero eh. quiero decir más. Este gobierno, este gobierno, que también es blanco de esta lucha, toda, no merece de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con las atenciones que le ha estado poniendo que se le someta a una presión sí. en medio de esta pandemia. Maestro, yo quisiera sustraerme del tema eh, planteado en esta entrevista. Al principio usted hablaba de que se había comunicado con la rectora magnífica. Sí. Eh, Estos es términos superlativos eh, eh, utilizados en la República eh, Dominicana... En la mezclatura eh, académica. Eh, sí, pero estamos hablando de cuestiones básicamente culturales, ¿verdad?, eh, no es el momento ya de que a propósito de, de cambiarla, eh, porque él está planteando un, un cambio de estructura del sistema, verdad, de, de, de diálogo, de modernidad, eh, ¿no es eso ya parte del atraso de eso de, de magnífico, ah, hace, excelentísimo, hace, honorable? No, ah, no, no podemos hace, romper con eso. Hace esos? tiempo que yo estoy de acuerdo que hasta los abogados se quitan la toga y el billete. Y yo sé que Amado comparte ¿Verdad? esa idea. Igual con... la, el... la necesidad no de, tiempo, de, de eso hace formalismo. una serie de, vemos como de, la, de, de. como los ingleses. De, de, porque de queremos culturas. cambiar las cosas, pero entonces no, no, estamos no, montados en el mismo. Yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Y si yo fuera rector, me quitaré el magnífico, magnífico. en la práctica. Me lo y si fuera presidente, el excelentísimo. El excelentísimo presidente. Y miembro de la Cámara de Diputados, que honorable. Y, prefi y, y prefiero que sea, y pre que no Que no, goten, son, que no necesariamente son honorables, no necesariamente... Los y, y Miguel no necesariamente Medina, me son, sin, me son, sin el título delante, Miguel Medina, eh, Amado José Rosa. Miren ah, qué bien, qué, grac grac espíritu, qué gracioso ¿no? se percibe ese yo nombre, Amado uso, José yo Rosa. Yo Nunca lo uso. Nunca uso si doctor, le pone doctor o licenciado, el, el, el, el, dicen, el MA, sí, sí, nada no, de no. eso, amado, amado. Yo nací no sé así, Oseo. así es que yo me llamo. Esa bueno, bueno. era mi inquietud. De Muy bien. bien. Mira, la... tú, tú tienes un director moderno sí, y correcto. conocimiento. Sí, sí, ¿no? no, correcto, por eso le hago la pregunta. Si le hago la pregunta a un fanático, va a aplicarme eso. me quiero quitar hasta la tranquilado. Yo conversaba y cuestionaba a un maestro. Y le decía que si en lo que es la infraestructura académica y universitaria, él se sentía en estos momentos que le faltaba algo para poder rendir su labor. Dice, no, porque ahora incluso es más cómodo en la casa, tengo algunas lo que me preocupa son algunos estudiantes que no logran conectar. Sí, sí. Y es una especie de preocupación de muchos maestros que quieren llegar al mayor número de sus, de sus estudiantes. Pero lamentablemente la infraestructura de comunicación aún no logra en la República Dominicana. Y es un mito. Eh. No, Aquí no hay capacidad. Apenas un 15% de, de la totalidad tiene acceso a la al Internet. Que no es un problema de la UAS. No, no, no. El, Pero, porque el dirigente ¿cuándo? de FAPROWA lo planteó aquí como si la UAS tuviera la responsabilidad en ese sentido. Sí. Incluso sugirieron, no sé si es parte de los reclamos, que la UAS debiera de darle equipo y conectividad a los estudiantes que no la tengan. ¿Usted entiende que, que, Demasiado que lejos, esta ¿verdad? actitud pone entredicho a la UAS en general porque hay un paro? sin atender las condiciones que vive el país y que están más pendientes a lo que puede hacer la UAS por ellos y no lo que pueden hacer ellos por la UAS. Eh, obviamente que deteriora la imagen de la institución que con mucho esfuerzo en esta gestión bien, bien, que encabeza la doctora Emma Polanco Melo se ha reposicionado en términos de recuperar su otrora prestigio, deteriora la imagen. Y hay sectores que quieren eso, porque voy ahora a, dar, a, a aportar un dato. Uh -huh. Ya se inicia el proceso electoral para sustituir a las autoridades. Y lamentablemente, y eso no es en la UAS, en la cultura política dominicana, Usted quiere que el gobierno que está fracase para usted llegar, lamentablemente, teniendo siempre tanta cancha para poder hacer nuevas cosas. Y, y si sobre usted, todo que no hay re y si usted, claro, si usted encuentra la escalera construida, no en, en gran medida usted puede alcanzar peldaños mucho más elevados. Pero la cultura política dominicana. No se comporta de esa manera. Ustedes saben lo que se vende en el recinto OAS San Francisco. Que el hospital, el, hospital, no, el, el edificio de ciencias de el la salud, que el presidente se ha, se ha comprometido en aportar recursos para su construcción y equipamiento. Eso será en la próxima gestión. Pero yo sé que ese edificio no se va a concluir en la gestión de la rectora Emma Polanco y de Miguel Medina, pero yo estoy gestionando los terrenos que están ahí, ya. que era imprescindible para poder hablar edificar. de una construcción. Usted, bueno, tiene, tenía donde... usted encamina el proceso hasta un tramo, pero si el presidente fuera a entregar 100 o 150 millones de pesos, hay sectores que le van a querer agarrar las manos para que no sea esta gestión que obtenga ese logro. Así es el comportamiento político, lamentablemente, en la República Dominicana. Entonces, la, la UAS va bien, la gestión fue valorada con más de un 70% de aceptación en un estudio muy serio que se hizo recientemente, incluso donde la oposición salió favorecida. El candidato de la oposición salió favorecido en esa encuesta y se han encargado de difundir ese... Ese es el resultado, ¿verdad, Amado? No pueden sí, entonces sí. negar que más del 70% tiene una aceptación de esta gestión y hay que erosionar eso. ¿Cuántos estudiantes tiene la UASA aquí actualmente, inscrito? Eso es, eso es lo lamentable y voy a dar ese dato. ¿Cuántos hay Nosotros inscrito? teníamos a nivel general en el semestre pasado más de 180 mil. ¿Y sabe cuántos se han reinscrito, ¿cuántos se han matriculado nuevos ahora? 165 20, Perdimos mil. Perdimos más de 15 mil estudiantes. Claro, ah, pero eso, ese, esos son de la UAS General, no, no, no de aquí. Eh, de no, voy ahora a lo de aquí, porque okay, estoy sí, dando sí. un dato mucho más Entonces, relevante incluso, para que de... se sepa que hay un nivel de... Res... nosotros teníamos... 15.860 y algo en el semestre pasado y ahora sí. tenemos a, a 13.000 sí. estudiantes. Aunque hay una prórroga sí. para reinscripción todavía que puede incrementar Una pregunta, ¿y este personal está recibiendo esa, esa gran población en estos momentos que le hace sentir que están trabajando más y, y recibiendo menos? Se trata de un problema de adaptación y hasta de irracionalidad. ¿Sabe cuál fue el discurso cuando se inició la, la docencia virtual? Eso había que posponerlo. Que había que entrenar primero a todo el mundo a la perfección para después iniciar el semestre. Y propusieron que el semestre iniciara en diciembre, el que ya concluyó en diciembre. Eso fue derrotado. Eso fue derrotado. Y después proponiendo que fuera semipresencial, poniéndose de espalda a la opinión científica sí. que, que anunció con mucha antelación, y aquí nuestro doctor José Joaquín Puello, de que se iba a recrudecer sí. la pandemia a sí. final de año, sí, a es. comienzo de año. Eso, todo eso era, estaba anunciado, ¿verdad? Una tragedia crónica de una tragedia anunciada, eh, diríamos, sí. ¿verdad? Entonces, se le, hacía, se le hace resistencia a la virtualidad, se le hace resistencia al cambio. Y se decía entonces que ahora los profesores van a tener que consumir más energía eléctrica en la casa. Sí, pero yo tengo que ir a la universidad en un vehículo que cuesta millones de pesos, echando mi propio combustible, y yo me voy a ahorrar eso y yo tengo que ahorrarme ese casi casimil que yo uso, sí. sí. graciosamente, como, como allante, como allante, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. El cuerpo de camisa, yo me sí. quedo en la casa impartiendo. Claro, los funcionarios no podemos hacer eso, tenemos que estar en sí. primera línea y ustedes saben que hasta durante el encierro tuvimos sí. con un grupo de servidores administrativos. Pero entonces esto ha hecho que la universidad no línea. estén trabajando algunos empleados. Eh, bueno, ¿Qué hacen exigiendo? Eh, hasta el propio Estado, en base a la ley 4108, adoptó una resolución de un 60% para evitar el tumulto. Y estamos manejando el siguiente criterio. Eh, hay departamentos que su trabajo debe ser por resultados. O sea, usted no tiene que tener cuatro, o 5 contables en una oficina pequeña, simultáneamente, sí. si ellos pueden hacer una coordinación del trabajo y garantizar la efectividad del mismo, para evitar incrementar los niveles de contagios y ustedes saben que alcanzó más del 22 ahora venimos en el 17, viene bajando y hay que eso estuvo en el 9, en el 9% el nivel de contagio y se disparó al 22% entonces, para evitar eso pero en sentido general los servidores administrativos han respondido y han servido de soporte esencial para lo que tenemos hoy como docencia virtual y para garantizar los servicios a los estudiantes. Ha sido la labor de los servidores administrativos en sentido general ha sido de, de mayor de mayor riesgo porque tienen que asistir de manera presencial. Desde mayo están asistiendo de manera presencial. Bien. Bien, eh, Miguel, ¿qué le espera la universidad en los próximos días, digamos, con relación al, al semestre, a la, a la huelga planteada? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo, yo voy a emitir este juicio. El semestre va a terminar en la fecha que está programado concluir. Ok. El vicerrector docente nos anunciaba que se estaba ya diseñando poder impartir el curso de verano. Ok. Eh, la, una parte importante de los profesores, si la, si la pandemia eh, no sigue castigando a la población, van a tomar sus prolongadas vacaciones de verano, una buena parte eh, viaja a Estados Unidos casi de manera habitual, sí. eh, otra parte viaja a Europa, entonces sí. eso va a suceder en la universidad, no va a pasar nada que afecte la voluntad que existe colectiva, de nosotros vencer la pandemia porque lo que está en juego es vencer la pandemia usted cada vez que usted suspende algo por la pandemia le está dando ganancia de causa como decimos los abogados a la sí. pandemia usted el festival cultural Ana Luisa Arias la séptima versión se va a desarrollar con conciertos y actividades culturales internacionales de manera presencial, eh, virtual. Le estoy dando esa, pre esa premisa. Con el auspicio y el apoyo militante de Telenor. Eh, ya sostuvimos una reunión con el, con el presidente de Telenor, el hermano Eugenio Vargas. Desde Eugenio aquí, desde aquí se van a conectar escritores de primera línea de todo el mundo con Mateo Morrison como moderador amado, Ay, conectado con escritores de, de muchos países sí. del mundo. Concierto virtual sí, transmitido hicieron, a través de Telenor y por los no, medios. No, ¿Ustedes no, saben no, para, no, para no, qué? Para que no se diga que, no se diga, que el no, festival no. se tuvo que suspender lo venció la este año porque lo venció <ríe> la pandemia. Esa es la voluntad que hay que tener. Entonces, la docencia concluir el semestre como se concluyó el anterior, es verdad que están desertando estudiantes. Ni siquiera el Ministerio de Educación pudo desarrollar su, su plan no. de docencia virtual y tuvo que contratar la televisora porque el primero que le salió al frente fue el director de Indotel diciendo que no existía la posibilidad de la no. conectividad en todo el territorio de la República Dominicana. Y las compañías telefónicas no disponen de eso. Ahora tenemos que seguir empujando a que los estudiantes sigan teniendo mayor conectividad. Esa Bien. es una lucha y eso debe apoyarlo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas sí. gracias, señor director general gracias. del recinto UAS San Francisco. Gracias por las informaciones y esa primicia bueno, sobre el festival. ¿Sabe que Mateo escribió un poema... Eh, que se llama Verde y Negra forma de morir en las montañas. Ah, este eso capo, da, en, en, eso a, es Mateo, a al, no, al 14 de junio. Eso es puro, eso es puro 14, 14 de junio, puro 14 de junio es Manolo El color era verde y negro, 14 de junio. Verde y Negra forma de morir en las montañas. El luto, ¿verdad? el luto y la esperanza. Exactamente. Bueno, señores.